Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, hoy tenemos el arte de la estrategia. Esto salió hace un ratito nada más. Y es un evento que la verdad tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de probarlo. Es un modo de juego nuevo que viene a presentarse aquí en el World of Tanks, aquí en el WOT. Eh, y va a estar comenzando desde el día 21, bien. Hoy es 19, es decir, dentro de dos días, ¿bien? Eh, se llama el arte de la estrategia, muchos ya lo han visto más o menos tanto en directos o en diferentes videos o en análisis y demás Pero acá digamos vamos a estar haciendo lo que es una guía del evento eh, Vamos a profundizar un poquito y vamos a ver de, todos los detalles del evento para que sepan bien cómo va a funcionar Arte de la estrategia comienza el día jueves 21 de abril a estos horarios, depende de su país Y finaliza el miércoles 4 de mayo Acá hago una salvedad y les cuento una cosa y les comento mejor dicho una cosa. Que es que muchos tal vez de ustedes no sabían si el evento se iba a quedar permanente en el juego o no. Bien, algunos pensaban que tal vez el evento iba a continuar quedándose como un modo de juego extra. Pero evidentemente lo quieren lanzar como a modo de prueba. De hecho, dicho sea de paso, durante el mismo evento en sí se va a estar eh, digamos, haciendo modificaciones al mismo para poder mejorarlo según las propias consideraciones de wargami ok eso no es algo que invento yo es algo que lo hice justamente en este video. Eh, bueno acá están entonces básicamente este es el video que resume un poco el evento eh, que básicamente pueden verlo ahí que estaría resumiendo un poco vamos a verlo vamos a darle un toque a ver qué nos dice para ver qué podemos sacar convierte como conclusión. Así es como un se convierte en una Lo voy a ir adelantando, igual no voy a ver todo, todo, todo. Pero más, más que nada el para que tenga una idea. La parte de la estrategia comienza el 21 de abril. En él podrán tomar el control de un solo vehículo o de todo un escuadrón. Durante los primeros cuatro días... Tenés 1 versus 1 y 1 versus 7, ¿ok? Podrán jugar de forma ilimitada en el formato estratega contra estratega. Un duelo entre dos jugadores que controlan un escuadrón de 7 vehículos de nivel 10 y algunas defensas. Es yo contra otro jugador, o vos contra otro jugador. Cada uno controla 7 vehículos dentro del campo de batalla, ¿ok? Si no tenés la otra, que es 1, yo versus ustedes 7, por ejemplo. Aprovechen estos primeros días para completar el tutorial y aprender los fundamentos para jugar como estratega. Para luchar como estratega, primero necesitan formar un escuadrón. Pueden usar uno estándar, pero les recomendamos elegir los vehículos según su estilo de juego. El escuadrón debería tener un equilibrio de tipos de vehículo. No podrán usar vehículos de recompensa de misiones personales, Ojo con esto. el mapa global y batallas clasificatorias. Tampoco vehículos de alquiler especiales. Bueno. Tenés el Kilin, no lo podés usar. ¿Tenés el SP2? No lo podés usar. El Chief no lo podés usar. Y el 279 no lo podés usar. O vehículos con mecánicas particulares. Bueno, el STRB no lo podés usar, el Ever no lo podés usar. El doble cañón no lo podés usar. y El americano no lo puede usar. Y este. no. Es... No sé cuál es. ¿Cuál es el 9. No, no es el 907? No, no me acuerdo. Pero sus opciones no se limitan a su garage. El estratega puede usar cualquier vehículo... Ah, no, el ciento... No sé. Disponible. Los vehículos tendrán consumibles, equipamiento y tripulaciones predefinidas. Ya vienen con todo eso. Yo lo jugué a esto en el, en el en el test. En el test server. Entonces, ya te viene con todo. Vos no tenés que hacer nada. Vos lo único que tenés que hacer es jugar, nada más. No pueden cambiarlos. No pueden hacer nada. deben pagar por ellos. No se paga nada. Además de los vehículos, el estratega cuenta con seis tipos de defensa. Podrán elegir tres de ellas que estarán disponibles en el garage para la batalla. Ahora lo vas a ver más en profundidad. Tenés lo que es el Flamer warfare, o como no sé, cómo se dice la llama, la flama, el fuego. Tenés la torre de vigilancia, que es un spot, digamos, una torre que spotea. Pero puede ser destruida. <coughs> bueno, todos pueden ser destruidos. Eh, el pack, o el antitanque, que es una, un, justamente un cañón antitanque. Y el level warfare, bueno y no El Nevel warfare que es el que Bueno ese ya saben Este de acá eh, Es más para daño en área Este que es una artillería, Es básicamente gun turret Es eh, una, una artillería Y la otra, este de acá es una Ametralladora Y te va haciendo mmm, Tal vez no de frente a los pesados Pero los medianos sí. y de lateral a los pesados también Así que mucho ojo Quedar regalado con esto las torres de vigilancia tienen buen alcance de visión y ocultamiento Ahí te explica cada uno, ¿bien? Torre de vigilancia, uno es ocult... Tiene ocultamiento y visión Aunque pueden destruirlas con un solo disparo Son útiles en tareas de exploración Las torretas con ametralladoras pueden destruir vehículos con poco blindaje Y también pueden penetrar el lateral de algunos tanques pesados bueno, Los okay. lanzallamas tienen corto alcance Pero ignoran el blindaje y causan daño a cualquier objetivo Ignoran el blindaje O sea que por más que tengas 600 de blindaje frontal Angulado, un angulado, lo que sea Lo ignora, ¿listo? O sea, no sirve para nada Coloquen lanzallamas en sitios Donde no puedan dispararles desde lejos Los... Deben ser muy frágiles por eso te dice que, y además no, al no tener un largo alcance, porque es una llama, es un lanzallamas, tenés que poner en lugares cerrados, ¿bien? Donde vos sabes que el chabón va a venir, por ejemplo, a capturar y tiene que pasar sí o sí por ahí o tratar de armarle un embudo como para que en ese lugar, si podés situar un buen... Eh, yo le digo flamer warfare, pero no es... Un buen lanzallamas, lo haces... Los accedido. cañones antitanques son francotiradores inmóviles. Un buen ocultamiento, alcance y penetración Aunque su daño por disparo no es excelente Si un vehículo permanece mucho en el área de disparo Podría recibir más daño del que le gustaría Las torretas con cañones disparan en un pequeño arco Y desde cualquier distancia Infligen mucho daño por disparo Desde cualquier distancia del mapa De punta a punta del mapa te dispara Así que ojo disparo, Pero necesitan cobertura debido a su tiempo de recarga Finalmente está el lanzacohetes múltiple. Este tipo de. O Katia, o Nebelwerfer. causa poco daño, pero alcanzan a los enemigos ocultos tras coberturas bajas y hacen daño de área. Son... Entonces, bajo coberturas bajas, o sea, por más que te pegues una piedra que está un poquito angulada y vos te pegas un toque, llega. ¿Por qué? Porque el, el Nebelwerfer o el lanzacohetes hace esto. Es como una. Parábola sería la palabra. Bueno, eso. Básicamente. ...indispensables para luchar contra grupos de enemigos. Los cañones de larga distancia se combinan bien con las torres de vigilancia. Sin embargo, recuerden que no pueden controlar las defensas ni moverlas en batalla luego de desplegarlas. Las defensas 50 son B. nuevas incorporaciones en World of Tanks y tienen nuevas mecánicas. Es posible que reciban ajustes durante... Mirá cómo te van lanzando la llamas, boludo. ...a fin de garantizar la mejor experiencia de juego de tanquistas y estrategas. ¿Pensas? Pueden usar el despliegue automático, pero es mejor sorprender al enemigo con una estrategia propia. Bueno, ¿qué te dijo acá? Que avance un poquito. Es que vos podés poner... De manera manual cada cada defensa donde vos quieras ponerla o lo puedes dejar librado que la máquina lo haga y ya está listo. Si no despliegan todas las defensas a tiempo. Se hace automático. Los restantes se desplegarán automáticamente. Si despliegan las defensas y los vehículos rápidamente podrán darles comandos en el tiempo que les quede. En este caso los vehículos se moverán de inmediato. En un minuto. La cuenta regresiva. Al jugar como estratega controlan un escuadrón. Pueden hacer clic sobre un vehículo, en su tarjeta, en el panel de escuadrón o usar un atajo para controlarlo. También pueden dibujar un recuadro alrededor de varios vehículos para elegirlos a todos juntos. Me siento jugando al Company Heroes haciendo eso, boludo, agarrando el clic con el mouse. Con un clic derecho los envían a la posición elegida. Si encuentran enemigos en el camino, se detienen para enfrentarlos. Hagan doble clic para arremeter. En este modo, los tanques disparan a los enemigos mientras avanzan sin modificar su dirección En ataque sucede lo mismo Con un solo clic inician una escaramuza posicional Mientras que con uno doble, comienzan un combate cercano y atacan al enemigo en los laterales y la parte trasera Para okay. retirarse disparando, usen el comando retroceder F. Los vehículos retrocederán exponiendo el blindaje frontal al fuego enemigo Mantengan la tecla F y hagan clic derecho en un área para ordenar que se retiren hacia allí Supongo que la F es de forward Supongo, y el clic de ir disparando. Los vehículos realizan la tarea designada, aunque no se lo ordenen. De forma predeterminada, su escuadrón está en el modo adaptarse. Buscarán cobertura Vamos. en su zona de acción y dispararán a los enemigos que vean. Que no salía lateral, papá. Salió de lateral y se la Este está saliendo mal. Podría hacer un hermoso sidecapping ahí, que es el BZ. Sí, o salí por allá arriba, hacia arriba tenés tiro. Bueno, los que, bueno. Si quieren que permanezca. Hablo como si fuera una partida random, boludo. Una posición. Porque está abajo el Así les darán la orden de mantener la posición. Con la R mantenés posición. Usar reconocimiento con la tecla T es útil para los vehículos ágiles ocultos en la vegetación. En este modo, los vehículos solo disparan a los enemigos si los detectan. Claro. Muy útil para la exploración pasiva. O sea, lo dejás campeando en un arbusto como está acá en Malenheim. Y lo dejas espoteando ahí. Ahora, cuando lo detectan, sabe que está eh, que lo vieron. Entonces dispara y se va a la mierda. Wow. Tras cambiar de modo, claro. pueden regresar al modo adaptarse tocando la tecla E. No, pero la tecla ahí, por lo no mierda. los ayudará a estar dos pasos Mayus. delante de sus oponentes. Manténganla presionada para dar una secuencia de comandos. Claro. Pueden cancelar las órdenes tocando la barra espaciadora. Presionen Q para tomar el control del vehículo elegido. Esta acción detiene todos los comandos previos, pero puede ayudarlos a ganar una batalla en el momento de... De mano a mano, claro. ...o perderla si se concentran mucho en un solo vehículo y olvidan sus responsabilidades como comandantes de escuadrón. El estratega debe vigilar... Ahora que me gustó mucho la Q, porque la Q puedes manejar vos el tanque, No está mal, te digo. Que de hecho, si más o menos tenés noción del bot y te enfrentás a un bot, se supone que lo vas a ganar. ¿Se supone? No sé la dificultad que tendrán, pero... Pones mano a mano ahí, más o menos, te fijas que esté todo más o menos armado Si no, lo dejas luchando solo y te vas a buscar a otro Y así todo el tiempo, tenés que estar muy, muy atento, muy a full Vigilar todo su escuadrón y la tecla X los ayudará Los marcadores especiales de vehículos y las notificaciones sonoras Serán útiles para reaccionar ante las amenazas Les avisan que detectaron a uno de sus tanques desde donde le disparan Y cuando esté casi o totalmente destruido Está muy bueno el modo, boludo, está muy bueno para ganar, deben destruir a todo el escuadrón enemigo o capturar su base. No hace falta destruir sus defensas. Desde el 25 de abril, okay. el evento tendrá reglas diferentes. De forma predeterminada, solo podrán jugar como tanquistas. Controlarán un solo vehículo de su garage y lucharán en un equipo de siete jugadores contra un estratega. Los pelotones no están disponibles... Y a las partir del 25. ...limitaciones de vehículos son las mismas que las del estratega. Solo pueden... Okay. elegir vehículos que tengan en el garage para equipar los vehículos repararlos y reponer su munición ahí sí hay que las pagar son las mismas que en las batallas aleatorias ahí tiene que pagar jueguen como tanquistas tiras solo tiene que pagar tu oro Te, le pones eh, comida tiene que pagar la comida para ganar órdenes e información <coughs> necesitarán órdenes este para... es en el otro modo en el modo en el que vos jugás vos sos el jugador cuando vos sos uno de los siete entendés y jugás contra uno para jugar uno contra uno. E información para demostrar sus habilidades como estratega en una batalla contra siete tanquistas. Ambos roles tienen misiones específicas. Se va a hacer jodida. ¿eh? Complétenlas para recibir objetos de colección. O sea, siendo uno el que maneja los bots, está bien, sí puedes manejar, pero tenés siete personas del otro lado. O sea, que piensan, que interactúan, que se van, van viendo cómo se maneja. Muy difícil de ganar esa. ...como estilos, calcomanías, inscripciones y tripulantes únicos. Bueno. Si completan la colección, recibirán más recompensas, equipamiento, reservas personales, 2500 bonos de tripulación, bonos y una insignia conmemorativa. También conseguirán medallas conmemorativas por alcanzar la victoria en cada formato. Además, arte de la estrategia tiene su propia tabla de posiciones. Lleguen a lo más alto y ganen recompensas especiales. Esto para motivarlos los a jugar mejores. A los que son competitivos. Los vehículos esperan sus órdenes, comandantes. Formen su escuadrón. Usen la inteligencia para ganar y bueno, eh, básicamente, bueno, ¿cómo, cómo comenzar a jugar, ya sabes, vas arriba, tienes batalla aleatoria y le pones eh, batalla de la estrategia o estrategia arte o estrategia de la estrategia eso. Eh, como básicamente esto es un resumen de lo que dijimos eh, recién O sea, reglas generales El estratega tiene un escuadrón de 7 vehículos De tier 10, todo tier 10 obviamente Tenés defensas que tenés que ir colocando vos de manera manual O la podés dejar eh, librado a que lo haga la máquina eh, El estratega puede tomar control de algún vehículo Acordá, eh, Creo que era con la Q me parece Que vos podés tomar control de un vehículo en particular En cada batalla el equipo de tanquistas y estrategas ganarán créditos Según el resultado y el rendimiento personal de cada jugador Tanquista si terminaste primero, según experiencia 150.000 créditos, si ganás 120.000 si salís segundo 110.000 mil, salís tercero 100.000 mil, salís cuarto 60.000 mil, salís quinto 50.000 mil, salís sexto Y eh, salís séptimo, 40.000 Esto quiere decir que vas a ganar créditos igual uh, Siendo tanquista No No porque acá vos vas a pagar tus 1 contra 7. Claro, el 1 okay, ok, porque tenés dos formatos El 1 contra 7 y el 1 contra 1 Acá son, eh, son todos bots Pero vos podés manejar uno de esos tanques también Bien eh, Si acaso sos es el estratega, vas a ganar 40.000 Claro, acá es donde juegan los jugadores Y acá es el estratega El que diagrama todo El que sería el 1 Y estos son los 7 Bien. Exactamente, ahí va. Eh, Pero acá podés llegar a perder crédito Si no salís en una buena posición y perdés Son 20.000 créditos, boludo que ya se te comida o oro. ¿Y perdiste? ¿Y saliste último? Los pollos, bro Formato 1 contra 1 eh, El estratega del 1 O sea, el 21 ya arranca Y de El 25 de abril al final del evento De manera estratega, no sé por qué dice estratega, estratega boludo. Eh, bueno Claro, tiene que ser formato 1 contra 7 o 1 contra 1 eh, Los mapas son los mismos mapas a tener en cuenta Aeródromo, Pueblo Fantasma, el chiquito del cuadradito que tenés todos los bordes de la, donde se ponen los, los medianos o los TDs. Línea Siegfried, eh, que se mostró también ahí en el, en el video. Eh, París, Minas, típico Minas, París ya se conocen. Acantilado. Eh, Acantilado es el que tiene el faro en el medio, si no mal recuerdo. Si no, eh, corríjanme en los comentarios. Estepas, ese mapa gigante abierto. Que tenés que el avance por los costados y en medio tenés el caminito del surco ese, si no mal recuerdo. Eh, Objetivo de los equipos, destruir todos los vehículos. O sea o capturar la base, sí, pero traten de destruir los vehículos. Dejen de capturar, por favor. Eh, jugar como tanquista. Bueno, jugar como tanquista, eh, nunca pierdan de vista las defensas que tiene a su disposición el estratega. Las torres de vigilancia ocultas avisarán al estratega de su llegada. Además, recuerden eso, por más que ustedes no las vean, hay torres que vos vas con tu tanque tranquilamente. Te dices, ah, no hay nada acá. Bueno, sí, hay una torre de vigilancia. Te ve, y tal vez si fuiste el primero que te vieron, te llueven todas la, la, la, las artillería. Capaz que tiene eh, dos Neville warfare o una warfare y la otra la Arty, el cañón ese gigante que te dispara y te hace pollo. ¿Vean? Entonces tengan mucho cuidado, no se regalen. Cuiden el HP, siempre les voy a decir lo mismo. Cuiden su vida en el juego, por supuesto. Y en la vida también, en la vida real también jugar como estratega, patrones y comandos. Bueno, esto lo van a tener que estudiar ustedes mismos porque es un quilombo, o sea, que yo se los explique acá. Son básicamente comandos. Atacar, cargar, o sea, avanzar con Mayus, atacar eh, con la tecla Mayus y la cadena comando, bueno, eh, arremeter, retroceder, capturar base, defender base. Bueno, esto tienen que ir estudiándolo ustedes con las diferentes teclas que hay. Las defensas, como dijimos, el cañón, acá te dice lo que pega el cañón, está pegando unos 300. Que vos decís, sí, pega poco, pero ojo, pues son 300 de daño, Depende de cuánto dispara Cada 5 segundos, boludo Tienen DPM zarpado, no, igual No está mal si no, eh, Porque en el video decía No, no tiene un gran daño, sí, sí, está bien, pero cada 5 segundos Pega 300 No está para nada mal, es el daño de un mediano de tier 10 Un 140 más o menos Aprox Boludo, sí, sí, te va a hacer mierda O sea, dispersión 0.15 O sea, te la clava de cajón Que te la clava toda, boludo te la va a clavar toda. Penetración 270. Bueno, eso puede ser que le juegue en contra. Si tira munición estándar, supongo que sí. Si tira hit, puede ser que no, pero... Lanzallamas. Eh, lanzallamas blindado inflige una cantidad notable de daño de fuego a los objetivos que están cerca y destruye sus módulos. Ignora el blindaje. Acuérdense de eso. Ignora el blindaje. Por más que vos vayas con un mouse, vas a decir, eh, voy con un mouse, no pasa nada, no, no. El lanzallama ignora el blindaje, o sea, empieza a calentar tanto el tanque que empieza a destruir los módulos. Es como si te prenden fuego, básicamente. Torreta con cañones. Esto hay que tener mucho cuidado. Es como una artillería. Una torreta con cañones del cruceo Algeria. Algeria. Inflige una cantidad de daño enorme desde lejos, pero se puede detectar fácilmente y tiene poco alcance de visión. Bueno, está bien, pero no importa. Vos la podés usar, la dejas atrás de todo y que te espotee esta, la atalaya o la torre. La talalla cuenta con un excelente alcance de visión y capacidad de ocultamiento. Ayuda a detectar a los vehículos enemigos que se acercan a, a posiciones clave. Y acordate que la talalla o la torre de vigilancia la puedes romper de un solo tiro. O sea que siempre tenga tengas la posibilidad, pegarle el tiro y te vas a la mierda porque te van a ver seguro. Eh, ¿Cuánto ve? 450 metros. O sea, ve, tiene más alcance de visión que los tanques. O sea que sabe que te va a ver primero él a vos que vos a él. Lanzacote es múltiple. Daño promedio 600. ¿Y esto contenía? 1000 boludo de daño promedio te la llega a poner este te hace mierda bueno pero es, una, es como una explosiva penetración 66 estamos es tanta penetración 49 y pega 600 tiempo de disparo entre el último proyecto de carro y el último 45 segundos tarda y este cuánto 17 segundos igual no es tanto tampoco porque 17 segundos una arte pega esto pero en 40 segundos 35 segundos 45 segundos este te lo pega en 17 no está mal y la torreta con ametralladora 40 puntos va pegando, pero recarga que en 7 segundos y dispersiendo 0.25. Bueno, las defensas no están mal, boludo. No están para nada mal. Bueno, ahí te dice acá, mira, esto tienen que entrar acá a la página y fijarse dónde pueden colocar cada cosa, ¿bien? Cubre todo el mapa, bueno, acá te van, van poniendo lo que quieras, más o menos viendo de acuerdo al mapa que te vaya. Que te vaya gustando. Bueno, los escuadrones, ya te dice ahí lo que no puedes eh, Lo que no podés usar. Prepara la, la estrategia elige los vehículos de su escuadrón eh, En el garaje del evento Ah, clic en el botón de composición y en el escuadrón Y completen los 7 espacios de, con vehículos de nivel 10 Podrán elegir cualquier vehículo investigable Y coleccionable de nivel 10 Que haya en el juego con las siguientes excepciones Ahí está, lo que no se puede El Tan, el 209, el EBR el de tier, Todo tier 3, ¿no? Por supuesto, el ST2 El, el STRB 103B El m 5 i y el CS63 Ese era el que nos acaba El CS, boludo Ahí va. Después, sí puedes, obviamente, sacar eh, Mouse, Super Conqueror, Jad Panzer 100, bueno, todo. Eh, bueno, acá es las colecciones, lo que te van dando: Genio Táctico, te van dando las medallitas, las diferentes insignias y todo eso. Eh, bueno, acá tenés algunas misiones que te van dando también para, por algunas recompensas. Y después, la colección, eso es lo que les decía: te dan una barra, te dan eh, reservas de 50% de créditos crédito durante una hora, te dan un manual universal. Este está muy bueno, 2500 bonos y al final te dan la insignia de Estratega Nato. Eh, insignia, tenés la de As de la Estrategia, primera categoría, las maniobras primero, maestro de los duelos, Estratega Astuto eh, y mejor de los mejores. Pero estos son decals, son eh, cómo se llama? pegatinas, no me acuerdo la traducción exacta, pero creo que son calcomanías, eso, me parece. Si no, corrígeme en los comentarios. Bueno amigos, hasta acá el video de, de hoy con respecto al arte de la estrategia. Eh, así que bueno, espero que les haya servido más o menos de guía introductoria. Es un poquito largo el video, pero me gusta que sea completo porque es una guía. Bien, Si no, les diría, vemos el video que nos dice y ya está, termina ahí y listo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Eh, cualquier consulta que quieran, si no eh, la puedo responder yo, lo traslado a la gente de Wargaming. Que seguramente con mayor eh, conocimiento del tema va a poder resolvernos este y, otro, y otros muchos eh, algunas dudas que tengamos y demás así que bueno amigos nada recuerden como siempre les digo que estamos eh, seguin, si, o sea, seguimos hinchando las bolas con el tema de tener un tanque latinoamericano de World of Tanks un tanque premium un tanque de, de lo que sea pero que sea latino abajo en la descripción les estoy dejando el link para que Firmen, si es que aún no firmaron, por favor, la gamba. Ya vamos 160 personas, más o menos, en el servidor. Activos tenemos a veces unos 1800, unos 1900, eh, con lo cual ya somos casi el 10% del servidor que ha firmado eh, la petición de queremos un tanque latinoamericano en el World of Tanks. Ya que sacan tantos, tantos tanques, a veces a mansalva de cualquier nación que no se conoce, prototipo de cualquier cosa, ¿por qué no meter un tanque latinoamericano que nos represente un poquito a todos los de esta comunidad? Muchas gracias. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.